Los NPCs, PNJs o personajes no jugadores son sumamente importantes para toda la historia. Van a ser las personas que no son los jugadores dentro de la aventura, y por eso una de las herramientas del DM para generar inmersión. Antes de empezar, suscríbete al canal, realmente nos ayuda mucho. Hay muchos tipos de NPCs, enemigos, aliados, amigos, monstruos, etc. Pero a menos que necesitemos este NPC para pelear, no hace falta que le creemos la hoja de personaje entera con stats y demás. Lo que sí vamos a necesitar es una ficha con información. Esta ficha va a ser principalmente para los NPC importantes, los que sabemos que vamos a usar, ya sea porque estén viajando con el grupo o van a interactuar muy seguido con ellos. Nos va a servir para interpretarlo y además de ayuda de memoria para no olvidarnos nada o no decir cosas que no deberíamos. Ahora sí, empecemos por el nombre. Acá es bien simple, busquen uno que les guste, que les interese, que les quede cómodo o algo así Recuerden que, si tienen algún nombre o apellido importante en la aventura y se lo asignan a un NPC Con solo escucharlo, los jugadores ya van a estar pensando algo sobre ellos Ahora continuamos con la función de los NPCs Como dijimos al principio, estos van a ser herramientas para contar una historia Los jugadores van a cumplir el papel de los protagonistas Así que los NPCs van a tener que ser los personajes secundarios, terciarios y etcétera entre las funciones que se le asignan a los NPCs, hay unas muy comunes, por ejemplo, que le den algún tipo de información a los personajes, o que sea el villano, o un mercader, o algo similar, pero hay otros que van a interactuar con el grupo de otra manera. A veces se necesitan guías o ayudantes que les muestren o enseñan a los jugadores cómo investigar, cómo explorar, o cómo ser sutiles. Esto es generalmente bueno para los grupos sin experiencia, porque es muy común que la gente que nunca jugó no sepa cómo llevar un interrogatorio o cómo conseguir información en el mercado. Continuamos con una breve descripción de su vida hasta ahora La idea es tener una pequeña lista con eventos que sucedieron para conocer mejor al NPC Si viajó mucho, si se quedó siempre en el mismo pueblo, si fue un soldado, si fue un mercader, si estuvo preso, etc. Esto nos va a ayudar a la hora de buscar información a todas las preguntas que nos hagan los personajes Ahora una descripción física La idea es que sea algo simple como lo que dijimos recién Una pequeña lista ¿Qué ropas tiene? ¿Qué color de piel tiene? ¿Alguna raza distinguible? ¿Alguna cicatriz que se vea? ¿Algún tatuaje? Cosas así Una vez que tenemos esta imagen general Vamos a los detalles más importantes ¿Porta alguna gema importante? ¿Algún símbolo sagrado o algún símbolo de otro dios? Ahora vamos con los detalles de los NPCs Que van a tener influencia en la trama Tal vez estos se encuentren con los jugadores O sean parte de alguna investigación Lo importante es toda la información que tienen Así que acá vamos a anotar ¿Qué saben y cómo lo averiguaron? De nuevo, esto es más para mí porque suelo olvidarme quién sabe qué y cómo lo averiguó Pero también nos sirve para cuando un NPC tiene que mentir Si tenemos toda la información anotada Vamos a saber qué tanto mintió y sobre qué Otra cosa interesante a tener en cuenta y para anotar acá son los secretos de los NPCs La idea es que sean detalles que nadie sepa o que muy poca gente sepa Que si se revelan a la comunidad Cambie la forma en la que ese personaje se ve frente a todos no hace falta que sean todos criminales o que hayan hecho algo terrible en su vida Pueden ser secretos un poco más tranquilos como que alguna vez robó en la taberna o que en el fondo le encantan las flores o que odia su trabajo y quiere vivir pescando en el río Estos secretos te van a permitir conocer mucho mejor al NPC y a la hora de interpretarlo vas a tener más lugares de donde sacar información Luego seguimos con algo que lo distingue Su forma de caminar, una actitud que tiene, cómo se expresa o un baile que hace lo que sea que lo haga resaltar. Este tiene que ser el detalle que en el momento que vos lo mencionás los jugadores saben de quién se trata. Este rasgo característico puede ser incluso común a mucha más gente, a una región o un reino, dándote la posibilidad de revelar más información sobre el NPC con solo contar el origen que tiene la forma de expresarse Si son personajes recurrentes o incluso van a pasar mucho tiempo con los jugadores me gusta notar actitudes que tienen que se van a repetir con su estado de ánimo Por ejemplo, si se ponen contentos bañan y abrazan a todos por igual o si están enojados golpean los pies en el piso fuerte y cosas así También me gusta notar frases que pueden llegar a tener estos NPCs Si miraron anterior, basado en su estado de ánimo un insulto, comentario, chiste, sarcasmo y cosas así lo último que anoto son sus intereses personales, algo que sueña o que quiere tener en el futuro, porque me va a ayudar a interpretar mejor sus intenciones. Además, estos motivos los van a hacer mucho más interesantes a la hora de hablar con el grupo, porque tienen algo que quieren después. Esta ficha la extiendo y resumo tanto como quiero, ya que la verdad es que se va a ir actualizando a medida que los NPCs pasen tiempo en la historia o hablando con los jugadores. Y otra cosa que tiene, es que una vez creadas, las pueden usar para cualquier juego, ya que no depende de un sistema. Si les gustó el tema, dejen un like. El próximo video lo van a decir nuestros Patreons. Y si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves a las 7 y media de la tarde argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es... ¿Qué otro consejo tienen para crear NPCs? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.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 También. Y con esto. No, es con esto y con esto. Vámonos. No. no es que es una sola relación, no hay un conector en el medio. De ningún lado digo en ¿Por qué le Porque es ¿Sos, sos un tryhard. No estaba en el guión eso, ni siquiera se me ocurrió cuando me escribí. Voy. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué tiene? personalidad y no ser eh, pedazos de cartón, que para que la gente se encariñe y después cuando los mate sufran más. Claro. Está grabado, quiero que lo sepas <risa> si mueve manre, la sonrisa chicos. No, sonrisa como que ya perdió su encanto. Sí, adur, sí. Ahora, ahora es adur. Y leal Y la Y la moto. Voy. <risa>